Sí, hola. Hola, hola, hola, esta Esta para ti. para Que casi qué muy, caigo. Te la voy a cantar y me la voy a tocar. Porque es especial, me he cortado el pelo para ti. Va a ser un vacilón rubio, Porque tú eres especial que estás ahí? Que tienes que volver tu corazón ¡Valpina!